Hola, mi nombre es Carolina y hoy os voy a contar todo lo que necesitáis saber sobre el Trenzas con Canecalon, curso del Mary Fernanda Pérez, antes de comprar realmente el curso. También tengo dos alertas muy importantes, así que presta atención a lo que tengo que decirte. Lo primero que necesitas saber sobre el curso Trenzas con Canecalon es, ten cuidado con el sitio desde donde vas a comprar, ya que el curso Trenzas con Canecalon solo se vende en el sitio web oficial. Para ayudarte he dejado el enlace del sitio web oficial a continuación en la descripción de este vídeo. Así que ahora voy a decir lo que es el curso Trenzas con Canecalon y si realmente funciona. Y la respuesta es sí, funciona y le permitirá comenzar hoy tu negocio de trenzado de cabello con Canecalon, desde casa y sin experiencia. La comunidad del curso Trenzas con Canecalon es tan grande que todo el mundo está impulsando su negocio y trabajando en el área. No son solo palabras, es más, te reto a unirte a la comunidad y ver por ti mismo a las personas estudiando, aplicando y aumentando su dinero después de poner en práctica lo que aprendió en el curso. Comencé el curso y ya sé hacer varias trenzas y peinados, aumentando la variedad y calidad de trabajo prestado a los clientes de mi salón. Usando las estrategias que aprendí allí.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 Personas, además de bonos especiales como curso básico de cambio para negocios, PDF rutinas y cuidados para tu cabello y comunidad privada de estudiantes. Hay algo muy importante en este curso que debes saber antes de comprarlo, puede probarlo durante siete días y si no ve resultados, si no le gusta por cualquier razón, le devolverán su dinero. Además puedes pagar con hasta dos tarjetas. Lo mejor que te voy a decir ahora, el curso Trenzas con Canecalon tener certificado, está con un descuento increíble y es 100% en línea y está en una plataforma 100% segura. Así que quería grabar este vídeo en primer lugar para decirle que tenga cuidado con el sitio desde donde va a comprar el Trenzas con Canecalon y también, si usted compra el curso, estudiar bastante, tómalo en serio. Recuerde que sus resultados serán muy diferentes de cualquier otra persona, ya que cada uno tiene un proceso muy único. Espero mucho que este vídeo te haya ayudado y también espero que el curso Trenzas con Canecalon realmente te ayude mucho a mejorar tu vida y que aprendas a hacer trenzas maravillosas.